¿Cómo agregar un código QR sin salir de PowerPoint? Bien. Pues la primera vez tenemos que ir a insertar. Mis complementos. Aquí lo tendremos. Pero antes ahí iremos a tienda. Escribimos QR. El segundo es. Ahora sí que podemos ir a mis complementos. Señalamos y aceptamos. En el primer campo pondremos la dirección o lo que queramos, Customs para poner lo que queramos. Elegimos colores. La cantidad de error que permite. Medio está bien. Para que no sea ni fácil ni difícil captar con la cámara. El tamaño también se puede modificar. Insertamos y listo. Queda como una imagen cualquiera por lo que es modificable como cualquier otra. Por ejemplo quedan bien los marcos. Aquí también podemos cambiar el color. Los reflejos pueden quedar bien. El iluminado puede ser interesante. Bueno, gracias por la visita.